Hola mis estudiantes de YouTube, en este video vamos a ver un modelo de Credit Scoring para las microfinanzas como herramienta en la gestión del riesgo de crédito. Las empresas en general requieren adoptar procesos internos que sean capaces de medir y gestionar el riesgo de crédito. En particular, para entidades financieras y de microfinanzas, los principios de Basilea los encaminan a necesitar de estas herramientas. Existen diferentes modelos econométricos que permiten discriminar a los clientes según su perfil de riesgo, crear sistemas de seguimiento de riesgo vivo, también hay modelos de evaluación de la exposición y la severidad también en el riesgo de crédito. Eh, para los investigadores, Salvador Rayo, Juan Lara y David Camino, autores del paper un modelo de crédito scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II, la mejor solución es que las IMF dispongan de un modelo de crédito scoring que les permita medir la probabilidad de impago de los créditos a otorgar. Por supuesto, hay muchísimas investigaciones más, algunas resaltan las ventajas y las desventajas de los modelos de crédito scoring, pero digamos que esta reúne, una muy buena revisión de literatura, reúne también esas ventajas y desventajas, eh, tiene unas conclusiones muy buenas y tiene un paso a paso muy interesante que nos ayuda a entender mejor cómo funciona el modelo y por eso lo elegí para este material. El modelo que proponen estos autores para la industria de las microfinanzas y para entidades en general que desean cumplir con los requerimientos de Basilea es un modelo llamado Regresión Logística Binaria. El objetivo es obtener una función lineal de variables independientes, que estas pueden ser, por supuesto, cuantitativas, es decir, expresadas en números, o cualitativas. Si son cualitativas, vamos a sacar unas variables dummy que nos van a ayudar a organizar la información eh, a volver la numérica. Es decir, eh, por ejemplo, podríamos codificar si tiene garantía y le ponemos 1, si no tiene garantía le ponemos un 0. Esas variables independientes nos van a permitir clasificar los clientes en una de dos opciones que puede llegar a tomar esa variable dependiente Y. Por un lado, el cliente tendrá la solvencia económica suficiente para responder por el crédito que se le otorga o la otra opción es que el cliente presente insolvencia económica y no pueda responder por el crédito que la empresa le pueda dar. Dicho de otra forma, se espera que el comportamiento de la variable X explique el resultado de Y. Por eso, las variables X son llamadas variables explicativas, son independientes, y la variable Y, como depende de los valores de X, es llamada variable dependiente la respuesta de la regresión logística siempre va a estar entre 0 y 1, pues el resultado es una estimación de la probabilidad de que el individuo quede clasificado como solvente o insolvente, dependiendo de las variables que utilicemos como insumo para predecir ese comportamiento. Aquí vemos que está si Y es mayor que el límite. El límite al que hacemos referencia aquí se puede calcular mediante una metodología llamada metodología de balanceo, que nos ayudaría a determinar ese punto de corte que sería el óptimo para poder mandar hacia un lado o el otro, porque como les digo, los datos están entre 0 y 1. Algunos expertos dicen que, bueno, que es posible admitir Tomar como referencia inicial el porcentaje de impagos dentro de la muestra total con la que se construyó el modelo y a partir de ese porcentaje empezar a ubicar solvencia o insolvencia. Por supuesto, entre más cercano a uno, más cercano a la insolvencia, entre más lejos de uno, más cercano a la probabilidad de tener el dinero suficiente para responder por su endeudamiento. Como lo decíamos, las variables independientes o explicativas, llamadas X, son el insumo que nos permite tener un muy buen modelo de predicción sobre lo que va a suceder con la variable Y. De la calidad de la información va a depender la calidad del modelo que trabajamos. Para las microfinanzas, los autores del paper que les referencié distribuyen la fuente de la información en seis fases. Entonces, ¿de dónde vamos a conseguir la información de la fase 1? Nos dicen de investigaciones de mercado y de cómo fue la promoción del crédito. Y lo mandaron a una variable que es la zona y el lugar geográfico de la agencia o sucursal y lo dejaron como es una variable cualitativa. Utilizaron variables dicotómicas, 0 para zona centro, 1 para extra radio o fuera del de centro. En la fase 2 hay informes de crédito para clientes nuevos o recurrentes. Si es un crédito, si es un cliente con créditos concedidos con anterioridad, en el último año, si se le habían sido denegados, eh, cuánto tiempo lleva el prestatario como cliente de la entidad. En la siguiente fase, que es la 3, se tienen variables de tomadas de la evaluación del expediente de crédito. Entonces se toman actividad económica de ese cliente, el comportamiento de pago que hay registrado en las centrales de riesgo, la inspección económico-financiera que se haga de, de la empresa o del emprendimiento que tenga este cliente. En la fase 4 se hace la evaluación de las garantías. Cero, si hay una declaración jurada, como es una microfinanciera, básicamente lo que hace la microfinanciera que toman como referencia en esta investigación eh, cuando el cliente es muy puntual, es muy cumplido, pues no le piden alguna garantía pues, real que soporte esa deuda, sino que con una simple declaración jurada ya tienen suficiente para que pues, para confiar en que el cliente repagará su deuda. La aprobación de la solicitud del crédito, ya pues una vez se pasa... Eh, si se aprueba en cuánto quedaría el monto a prestar, la duración, cuánto tiempo se pagará, cuál sería el interés, y etc. Eh, yo pensaría que la tasa de interés mensual del microcrédito no se debería fijar antes de no debería estar en las variables independientes, porque la tasa de interés debe corresponder al riesgo. ¿No? Entonces yo quitaría esa variable y es porque esa variable entra a depender del resultado de la probabilidad de pago que tenga el cliente. Pero bueno, eh, los investigadores lo tuvieron aquí en cuenta. En la fase 6 tenemos variables macroeconómicas. No debemos olvidarnos que la entidad, la empresa, la IMF está dentro de un contexto macroeconómico y que si la inflación se nos dispara con ello, pues no hay dinero suficiente de pronto para comprar eh, los requerimientos, pues es posible que caigan en impago. ¿no? Entonces, ahí esas variables macroeconómicas entran a ser importantes eh, dentro del modelo. Por supuesto, no hay que ingresar toda la información disponible de esas seis fases, ¿no? sino que vamos a tener que empezar a meter los datos como en un embudo. La primera parte del embudo es que necesitamos que la información que se vaya a trabajar sea completa. Entonces, si hay unos datos históricos incompletos, probablemente ahí no vamos a poder trabajarlos que sea representativo, que cubra las necesidades que la IMF quiere abarcar, ¿vale? que sea información que realmente esté relacionada con el problema que queremos verificar, y en resumen, que sean variables de calidad, que estén muy completas, que nos sirvan para lo que necesitamos. La siguiente parte del embudo es que las variables sean estadísticamente significativas. Muchas veces nosotros creemos y nos casamos con una X cantidad de variables, pero cuando se mete en la valoración estadística, nos damos cuenta que los resultados tienen un p-value muy alto. Y el p-value muy alto significa que esas variables no son estadísticamente significativas y por ende deberían ser eliminadas. ¿Vale? También hay que evaluar la estabilidad del modelo, ¿no? que, que tenga una validación, que la sensibilidad del modelo también y haciendo como un filtro muy, muy, muy completo de, de esas variables que podamos tener unas variables predictivas muy limpias, ¿no? una información que de verdad sea la justa y necesaria para que el modelo nos devuelva información de si ese cliente va a pagar o no. ¿Cómo es la formulación de este modelo? El modelo de regresión logística se formula como el logaritmo de p sobre 1 menos p, siendo p la probabilidad de que un individuo pertenezca al grupo de insolventes o de personas o empresas con capacidad de pago, cualquiera de los dos. Observemos que para hallar esa probabilidad es requerido el valor de z, que tiene la forma de la ecuación de regresión lineal múltiple. Esto es, la ecuación inicia con el intercepto ordenada en el origen denominado beta sub 0. Y luego se compone de una serie de coeficientes beta que acompañarán a las variables predictoras X. Veamos por ejemplo que el resultado del estudio de rayo, lara y camino es esta función de Z. Bajo estos resultados, ¿qué debería hacer la IMF si un cliente solicita un préstamo? Bueno... Ahí tendríamos que ver cuáles son los datos del cliente y cuáles son los valores de X en este modelo. Aquí tenemos los datos del cliente, pero vamos a irlo registrando directamente en un Excel para ir haciendo los cálculos. Ustedes notarán en el paper en la página 106, que es donde se encuentra, que tenemos no los X1, X2 que les coloqué acá en mi presentación, sino que en vez de x1 dice zona, en vez de x2 dice sitlab en vez de x3 dice r3. ¿verdad? Los x son como una referencia para que podamos entender mejor el, el valor z, ¿verdad? Pues esos son los x. Entonces, aquí en este Excel he colocado cuáles son los valores de x y cuáles son los valores de los coeficientes. Miren que los coeficientes me los da el resultado de la ecuación, pero el valor de x no. Entonces, el valor de X es el valor que yo debo reemplazar con los datos del cliente que ahora quiero verificar. Entonces, voy a empezar a reemplazar esos valores de X aquí en datos del nuevo cliente. Entonces, me dice que zona es el lugar geográfico de la agencia o sucursal y cero para zona centro. Me dicen que el cliente vive en el centro de la ciudad, por ende, cero. Situación laboral del cliente, que es el siguiente, que SitLab, dice que... Tiene un pequeño puesto de empanadas, o sea que es propietario, así que vamos a colocar aquí el valor de cero. R3 es un ratio de liquidez, que es la capacidad de pago sobre el total activo. Me dicen que el cliente puede pagar mensualmente 500 pesos. Y que entre la cocineta, el cilindro y la mesa, el valor de sus activos es de 2.000. 500 sobre 2.000 me da 0.25 entonces por cada 100 pesos del total activo hay 25 pesos de la capacidad de pago. En endeudamiento nos dicen que actualmente la empresa reporta una deuda de 800 pesos en total, pero no nos dicen cuánto es el total de su patrimonio, pero sabemos que todo lo que la empresa tiene en activos es lo que ha tenido que financiar de alguna forma. Por ende, su total pasivo más patrimonio, pues son los mismos total activo, que son los 2.000 del punto anterior. Por ende, vamos a tener 800 sobre 2.000. Me dice aquí que el endeudamiento es del 40%. Créditos concedidos en el último año. Dice que en el último año se le han concedido 5 créditos, así que vamos a registrar aquí los 5. Destino del crédito. Y me dicen que esta es una variable dicotómica que es cero para capital de trabajo, uno para activo fijo. Eh, dice que la actual solicitud es para comprar maíz y carne, pues le contactaron de un colegio para que les vendiera el triple de la producción que puede respaldar. Entonces, para inventarios, recuerden que capital de trabajo es eh, lo que tenemos principalmente en activo corriente y pasivo corriente. ¿no? Los inventarios son activos corrientes. Así que se nos va para capital de trabajo, registramos cero, Garantías. Nos dicen que es un cliente que siempre ha cumplido con sus obligaciones. La institución de microfinanzas le recibe como garantía solo una declaración jurada. Así que para declaración jurada cero. Luego el pronóstico del analista sobre la situación del crédito a su vencimiento. Dice que el analista considera que la situación del crédito a su vencimiento es que se mantendrá vigente y se pagará sin problema alguno. Así que para vigente cero. Luego me dicen la tasa de variación anualizada de la tasa de cambio. La tasa de cambio en el último año se incrementaba en un 10%. Y miren que aquí queda claro, o lo que les decía, de que el mismo modelo no nos arroja propiamente las variables explicativas que esperemos. Eh, esa es una entidad de microfinanzas en Perú. ¿vale? Y uno esperaría que el IPC, fuera más significativo para el impago de los clientes que la tasa de cambio. Sin embargo, la variable que quedó, porque estadísticamente era significativa para explicar los resultados de si los clientes pagaban o no, es la tasa de variación anualizada de la tasa de cambio y no el IPC. Bueno, con estos datos, lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor de Z. Entonces, el valor de Z va a ser igual a el valor del intercepto, alfa o beta sub 0 más, y de aquí en adelante lo que tenemos es una suma producto, suma producto de cada una de las betas multiplicadas por los datos de mi nuevo cliente. Y el resultado de Z es igual a 8,12. Para calcular la probabilidad voy a necesitar del número de Euler, el número de Euler es igual a X, bueno, es como se logra en Excel que no dé. y la probabilidad de que el cliente no tenga suficiente dinero para responder por la deuda, como lo vimos, pues es la ecuación de P, donde tomamos 1 dividido 1 más el número de Euler, elevado a, menos z. Y nos dicen aquí que la probabilidad de que este cliente que estamos analizando caiga en impago es del 99.97%.